Uno de los argumentos más típicos que utilizan en Omega Pro es que el hecho de meter personas nuevas o reclutar inversores nuevos es totalmente opcional y que no tienes que hacerlo en absoluto si no quieres, pero resulta que una vez que inviertes los líderes te meten en estos grupos de WhatsApp, de Telegram, y te borbandean de información todos los días, constantemente, y termina siendo no opcional, sino más bien casi, casi, casi que obligatorio, o te terminan haciendo un lavado mental para que lo hagas. Entonces, eh, tan opcional no es a las personas que están ingresando a la compañía haz acuerdos con tu familia pídele, o sea discúlpate inclusive de manera anticipada porque habrá momentos en los que pues, en los primeros días en las primeras semanas, en los primeros meses estés corriendo por eso, Franco estés corriendo por, esa, por esta carrera y es importante que tengas un cómplice que se conecte contigo trae a tu familia estos eventos trae a tu familia estos espacios que entiendan el modelo de negocio. Creo que es un tema súper importante. El tercer punto que yo les diría, Juan, es que tengan una agenda a todos los emprendedores altamente enfocada en las actividades eh, vitales del negocio. Tu tiempo, la mayor parte de tu tiempo, ahora Juan, yo estaba comentando de las conferencias, los eventos, los entrenamientos, esa parte es súper, súper importante.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 Hacer llamadas, a prospectar, a dar seguimientos, a hacer cierres, a estar eh, próximo a la gente que te, que te aporta valor y estar en ese tema. Líderes, socios, hace ocho años conocí el Network Marketing y un gran líder me dijo, un gran empresario de estos negocios me dijo, si quieres estar en las playas del mundo, tener libertad financiera... Un momento, un momento, páreme la cosa ahí. Un momento, nada más, unos cuantos segundos. Ya que mencionaste la palabra libertad financiera. Si para yo tener libertad financiera, tengo que dedicar el 80% de mis actividades, el 80% de mi vida, para estar en eventos, prospectando, haciendo llamadas. Eh, y pues van a ver que en este video también... El, este señor agrega que hay que hacer eventos, eh, libros, audios O sea, qué tanta libertad estoy teniendo Si a esto le llaman libertad financiera Pues mucha libertad no estoy teniendo Pero en fin, continuemos con el video En este negocio tienes que hacer estas tres cosas Eventos, audios y libros Si quería estar en las grandes ligas y eso hice educándome porque no tenía educación no te pierdas ese evento de hoy va a estar buenísimo porque es el oxígeno que necesito necesitas y necesitamos para el camino audios libros y eventos no falte socio y verás que nos vemos en las playas del mundo esa es la clave esa es la clave hay que conocer del producto y el producto se conoce en esas tres educaciones audios, libros y eventos. Nos vemos con toda acá en el Hotel Mi San Diego. Chao. Bueno Esteban, muchísimas gracias a ti por esta gran información que nos brindaste el día de hoy. Ahí están todos eh, muy felices y contentos también en Facebook por la... Uh... Perdón, muchachos. Un, poquito, un, poquito. un segundo, un segundo. Un segundo, personal del sistema Listo Bueno y como ustedes ya saben Yo estoy dentro de uno de los Bueno, dentro de varios grupos de Whatsapp De eh, socios o gente que, que ya está Dentro de Omega Pro Estoy como infiltrado Como que si yo fuera uno de los, de los inversores eh, De hecho, les voy a mostrar Para que ustedes vean el nivel De, de ...de cómo te, te bombardean de información... ...o sea, es, esto para mí, esto parece más... El, ...el grupo de la iglesia de mi tía... ...donde envían información todos los días... ...todos los días, constantemente... ...esto es más... ...para mí esto es más un lado de cerebro... ...la pantalla la van a ver blureada... ...porque tampoco es el caso de que ustedes... ...vean los números de teléfono... ...ni nada de eso... Pero vamos, voy a compartirles la pantalla. Aquí ustedes pueden ver. Eh, algo que me llamó mucho la atención. Es que el grupo se llama Diamantes Omega Pro. Diamantes es un rango que tiene Omega Pro. Que alcanza después de haber metido muchas personas. Sin embargo, yo estoy dentro de este grupo. Sin ni siquiera haber invertido. Como dicen en Costa Rica, un 5. Entonces... Estoy dentro de este grupo. De hecho, cuando entré me, me llamó mucho la atención algo. Y es que eh, me pidieron una foto de, de medio cuerpo. Y digo yo, ok, debe ser un KIC, debe ser, no sé. Pero se las mandé y con esa foto me hicieron esta imagen. Voy a tener que descargarla y mostrársela para que ustedes las vean. Que dice, bienvenido Omega Pro, Emanuel, felicidades. Debajo de esto dice, equipo démosle una bienvenida a Emanuel, un hombre con muchos sueños y metas por cumplir, quien ha decidido hacer parte de esta gran familia Omega Pro, Omega Pro. felicidades, estás con las mejores, estás con las mejores, vamos con todas, cuentas con un excelente equipo de trabajo, de nuevo felicitaciones. Eh, yo les mandé esta foto que ustedes están viendo. Ellos la recortaron para hacer, me pareció bien. No sé, me pareció una buena estrategia como para enganchar a la gente al, al, al sistema y todo esto. Y hay varios rangos. Vea que aquí ustedes pueden ver: eh, aquí hay una foto de una asociada que dice que se llama Vanessa Equipo. Felicitaciones, Pa Vanessa, por este gran logro que ha logrado, <risa> literal, así dice, por este gran logro que ha logrado, sí, sí, primer rango, uno de, las, de los más importantes, Vanessa, sé que llegarás muy lejos, eres una mujer con determinación, ok, todo esto, pero, vean la cantidad de información, o eh, sea, que nada, te, que nada detenga tus sueños. Bienvenidos a Omega, a Omega Pro. Vamos por tus sueños. Eh, dice también. Nuevos asociados. Impactando vidas. Lo que se decreta. Se concreta. Ok. Eh, aquí hay videos. Eh, vamos a ver este video. De un excelentísimo. Eh, personaje que. Por su trayectoria podemos eh, decir que no, no estafa a la, gente, a la gente y que... Pero veamos este video. Esto me llama el la atención. La frase del día para arrancar en lunes. Uno, eres uno. Hábito millonario número tres. Pon el dinero a trabajar. El dinero es inútil si nomás lo vas a contemplar en tu cuenta de banco, tienes que ponerlo a chambear. ¿Quién trabaja más? ¿Tú o tu lana? Ok. Eh, muy buen referente. Eh, información sobre las transmisiones de Zoom. A cada rato. O sea, en, en un día hasta 3, 4 transmisiones de Zoom por diferentes líderes. Eh, sala abierta. Fotos de personas que están en reuniones de negocios. Eh, más fotos de personas que están en, sin miedo al éxito. Eh, imágenes de personas con mucho dinero esto me llamó mucho la atención escuchen esto esto lo bueno es que como tengo bluereada la pantalla no afecta en nada porque esto es audio levántate haz de este tu mejor año las cosas muchas veces no son fáciles pero son las cosas que tienen que pasar una y otra vez para convertirte en alguien consistente y encontrar tu grandeza. No importa lo que los demás piensen de ti, importa lo que tú creas de ti en tu corazón. Vamos a poner y tu imágenes año. como de paisajes. Solo si tomarás el camino. Como corrí de... y tengo gotas en la frente. Personas triunfadoras. Porque yo creo que para hablarte de esto, para que yo también tengo que hacerlo. Este audio. Además, quiero hacerlo. Quiero ser saludable y debo correr. Si quiero estar en forma, debo comer bien. Si quiero ser fuerte, debo cargar peso. Si quiero ser un buen padre, debo tener más paciencia. Si quiero tener un. Igual no lo vamos a escuchar todo porque, o sea, el, el, el video, el audio dura 10 minutazos. Hay otro de 5 minutazos. Pero díganme ustedes si todo esto no es adoctrinamiento, no es... O sea, te borbandean. Esto es solo de un día, esta información que estamos viendo. Eh, no sé en qué momento estén viendo ustedes este video, pero para en este momento yo llevo aproximadamente dos días de haber ingresado a este grupo. Y es, o sea, es brutal, es brutal la cantidad de información. O sea... La cantidad de cómo te bombardean de imágenes, de audios, de videos, de charlas, de capacitaciones. Vean esta. Una mente maestra es un grupo de personas que trabajan por un objetivo final. Que de una u otra forma están relacionados y donde el beneficio de la otra persona será también el beneficio mío. Entiéndase por meta final el éxito de cada uno de ellos en cada una de sus empresas. Ok, muy bien. Pero sí, muchachos, o sea... No sé ustedes, pero a mí esto... Eh, ¿Qué empresa hace esto? O sea, ¿qué, qué empresa seria... Eh, mete a personas a, a un, una capacitación? A un, para mí esto no es capacitación, esto es más un adoctrinamiento. Pero, en fin... Eh, estoy presentándoles lo que yo estoy viviendo dentro de eh, Omega Pro y pues eso es lo que yo veo.